de un segmento importante de la juventud y de gente que quiere eh, o sea, hay entonces un gobierno que es temeroso los dos gobiernos, el eh, eh, eh, de Danilo, eh, eh, no, no aplicó la dureza que había que aplicar este de Abinader tampoco la está aplicando y hoy los resultados se están viendo Exactamente, entonces nosotros los seres humanos hemos demostrado Pluralizo, pluralizo, sí, como digo, yo sé que tú no eres un yo tampoco. Exacto. Pluralizo, eh, hemos demostrado que a Noé le dio menos trabajo meter a los animales en, en el arca. Sí, el sí. recogernos nosotros. Sí, así mismo es, así mismo es. Mira, eh, eh, es una situación sumamente grave, sumamente calamitosa, hermano. Sumamente grave y calamitosa. Aquí, de tu, de tu Gracias, hermano. no Este programa es tuyo. Gracias, hermano Blas Santo, eh, un gran amigo y hermano, también comunicador eh, de radio y televisión. Eh, le agradezco y qué bueno que Blas y gente que hacen opinión pública llamen y muestren su preocupación porque esto no se puede seguir cogiendo a relajo o nos llevó quien nos trajo a todos. Aquí tiene que producirse una gran cruzada Una gran cruzada y aplicar La medida que haya que aplicar No importa lo dura que sean Buenas noches Buenas noches, Buenas noches. Más Mire, Más, Más. Miren. De, de, de, En Nueva York La situación sigue peligrosa En Nueva York hay alarma también y en algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces, si allá y nosotros que somos un grupo salvaje, Porque eso es lo que somos. Cuando hablo de eso, hablo en sentido general. Sacando las excepciones de la persona sensata. El que no le quepe sombrero, no se lo ponga. El que no le quepa sombrero, no se lo ponga. Pero esto es una cosa criminal que uno ve gente sin mascarilla en la calle. Y aquí no hay autoridad que imponga esa vaina. Y las autoridades ven eso y no hacen nada. Entonces, en última instancia, el peso le cae a las autoridades, porque las autoridades que tienen a un desaprensivo es que tiene que aplicarle la ley. No importa, la ley es dura, pero es la ley. Y aplicar las medidas y los protocolos. Si no, la gente lo acepta por la buena, aplicárselo por la mala. Pero el gobierno y el Estado tienen que preservar la vida de sus ciudadanos. Porque no es el que yo quiera. Ah, eh, eh, eh, el triculí, eh, eh, ¿cómo es que, el que estaba matando No. ¿Ladro? No. ¿Es que el Claren? No. Es que usted tiene como Estado que garantizar la vida de los ciudadanos que usted dirige. Y se aplica la ley dura. Si no, lo vamos a joder todo. Pues dos o tres apresivos, Porque yo me cuido, ¿verdad? ¿Pero ¿y qué hago yo con cuidarme cuando hay 500.000 que no se cuidan? Buenas noches. Buenas noches, señor Omar. Bien, un placer. ¿Cómo tal? ¿Cómo le va hermano? Eh, muy atinado su comentario. Eh, por ejemplo, ayer yo estaba en Palmares comprando unos pump para la niña. Y se murió con, con un empresario y una cosa y la gente estaba toda pegada más y hasta las mascarillas se quitaban. Entonces, yo no entiendo a este pueblo mar. Sí, hermano, no este pueblo no quiere que le, que le flexibilicen le flexibilice, el toque de queda, pero no cumple con las reglas. No, Vean ve, ve la provincia de Duarte, Omar, cuánto muerto y cuánto contagiado. Yo soy usted cree que eso es posible. Y yo no soy populista y por suerte no voy a aspirar a nada. Porque los que aspiran en política dicen, no, yo no voy a decir esto porque esto me puede perjudicar mañana. Yo estoy de acuerdo que se apliquen todas las medidas duras, pero duras. Porque en esos países que han aplicado medidas duras, drásticas, dictatoriales, si se quiere, el COVID no ha hecho tanto daño. En Singapur, el que lo agarran sin una mascarilla tiene que pagar 300 dólares. Coño, pero esto es un relajo aquí. Esto es un verdadero relajo. Un relajo. Aquí no respeta autoridad ni se respeta nada. Y la autoridad no hace por pues, respetarse. Entonces imagínate cómo llega un país a, a, a puesto así. Buenas noches. Buenas noches Omar, ¿cómo está? Es de aquí de la Guarana. Ah, ¿cómo está usted? Un placer, mi querida. Oye Omar, anoche mi sobrina, que es mi hija, estábamos durmiendo y se, y se, le dañó el, el, el abanico. Sí. Y, se, se, y se paró en el frente de aquí, de mi casa, que es de su casa también. Sí. Y pasó la policía y se la llevó. Oye, acá en Bocer. ¿Cómo? Y, y Raúl, de que, que Raúl sabe, el, el que transmite en vivo, que ella vive aquí, que es de esta casa. Y, entonces, al frente, al lado, a la esquina, hay un bloque. Y ellos lo ven a más de y treinta gente, ahí su macarilla y sin ahí no se lo llevan. ¿Por qué será eso? Porque uno es pobre, hay que averiguar eso, porque es que a la mano, ese policía es sin vergüenza, no, y No, eso es un desastre. Eso no no, es, que que es un desastre. Y fue por una maldad porque la trajeron de una vez, pero la llevaron a la a esta hora. No, eso, eso, eso es así, eso es, es un desastre. Yo le digo lo, lo siguiente, si no se actúa drásticamente contra este COVID, no va a llevar a quien nos a todo. Y no va a haber camas, y no va a haber hospitales. Y no va a haber nada. Después vamos a estar quejando. Y qué sé yo, que y los griteríos y la vaina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo está usted? Gracias, hermano? ¿Cómo a hermano? ¿Cómo